Es Amiga, tú trabajas aquí en el aeropuerto Cuando ves a un turista que está tosiendo o algo, te asusta ¡No, ¡Venga y lleve! ¡Venga y lleve! Quiero hacer un recorrido alrededor de este colegio Me la mami. Al Aeropuerto Internacional de Tocumé También visitaremos un lugar muy concurrido La estación del metro Lamentablemente no hay mascarillas Se las han llevado todas Sabemos que estamos en un riesgo Hay muy pocos productos ¡Oh, wow! ¿Este es el precio? No lo puedo creer Tú te vas de Panamá. Pues la verdad, un poco intranquila. Y ahora quiero que presten muchísima atención. Porque les voy a leer un mensaje que recibí de una persona de nacionalidad panameña y que se encuentra en este momento en China. Amores, yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Lamentablemente un videoblog Que la verdad no sé si estoy disfrutando Mucho hacer Yo me encuentro justo Afuera del colegio Beckman En este colegio trabajaba La persona que lamentablemente Falleció gracias al... Era el director del colegio Un caso que realmente nos ha impactado a todos como panameños Y decidí iniciar desde este lugar Porque la población está bastante preocupada Está alarmada con esta situación Con la entrada del a Panamá Precisamente porque la población está sumamente alarmada Yo me siento en la obligación de brindar tal vez un poco de información Sobre lo que realmente está sucediendo No solamente en Panamá, sino también en el mundo entero Y si entramos a la página oficial de la Organización Internacional de la Salud Vamos a encontrar lo siguiente Los Son una familia extensa Que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos En los humanos se sabe que varios causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves y precisamente hoy quiero hacer un recorrido con ustedes no solamente alrededor de este colegio Sino al Aeropuerto Internacional de Tocumen Para ver cómo están tomando esta situación los colaboradores Pero también para compartir con algunos turistas Algunos viajeros pues que se encuentran en este lugar También visitaremos un lugar muy concurrido La estación del metro Pero no cualquier estación del metro Nos vamos a ir a la estación del metro Que está ubicada aquí en Las Cumbres Y luego de esto visitaremos algunos centros comerciales Algunos supermercados y farmacias Para saber si hay producto, gel antibacterial, alcohol o hasta mascarillas para las personas que lo necesitan en este momento. Pero antes de llevarlos en este gran recorrido, vamos a frenar aquí para conversarles un poquito acerca de los síntomas que te pueden dar indicación de que estás o no infectado del los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y también la tos seca Pero algunos pacientes pueden presentar secreción nasal, diarrea, dolor de garganta, entre otros Algo curioso es que algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma Y algo bueno, aunque a mí me gustaría que fueran más, es que alrededor del 80% de las personas infectadas Pues se recuperan de esta enfermedad Y otra cosa importante sobre la cual hay que hablar es cómo se puede contagiar uno de este se pasa de persona a persona A través de gotículas que pueden salir de la boca o de la nariz Y estas gotículas pues obviamente caen alrededor de las personas En las mesas, los objetos que tocan Y pues es una manera en la cual se puede pasar la enfermedad de una persona a otra Por eso es sumamente importante mantenerse a cierta distancia Y cuando se van a saludar pues no sé Tal vez lo hagan de codo y tal vez ni de codo sino de pie Pero lo importante es protegernos los unos a los otros Y como pueden ver en este momento nos estamos adentrando al Aeropuerto Internacional de Tocumen, un lugar que transporta a miles de pasajeros al día, sin embargo se nota algo desolado. Lo primero que nos encontramos es esta ambulancia, que podría decir está allí por cualquier imprevisto que se pueda dar, no necesariamente por el sino a nivel general. Ya pudimos captar a dos primeras personas utilizando mascarillas, y las cifras siguen en aumento. Bueno, acá vamos a llegar aquí al aeropuerto de tocumen Vamos a ver qué tal va. Hay autoridades en todos lados con mascarillas alrededor. La gente se está protegiendo, se está cuidando. Así que vamos a ver qué tal nos va. Como pueden ver, este es el área de vuelos de llegada. A mí la verdad me sorprendió muchísimo ver muy poca gente en los alrededores. Decidí llegar hasta el área en donde se ubican las arrendadoras de autos Porque por lo general el turista llega y va directamente a arrendar un auto En este lugar nos encontramos con personal con mascarillas, guantes Y muchísimos de ellos hasta limpiando su espacio de trabajo Amigo, tú trabajas aquí en el aeropuerto Ustedes están tomando medidas de seguridad para todo el tema del... y el recibimiento de los turistas Claro, por tanto, claro, claro porque estamos aquí, como ustedes dice en plena acción. Las medidas son gel, guante y la redecida para la boca. Cuando ves a un turista que está tosiendo o algo, ¿te asusta? Bueno, no, no tanto me asusta, sino que bueno, después que yo guarde mi, mis medidas, perfecto, ¿no? Hay una nota de voz circulando entre los compañeros, las personas, los colaboradores del aeropuerto. Vamos a escuchar a ver qué dicen. Confirmado, la pela trabaja en el aeropuerto. O sea, que lo trajo de allá. Dice que tiene, imagínate, ¿cuántos días puede tener esa pela de tener... Eh? Debes tener varios días con eso Encontré un kiosco con gel antibacterial Se dice que está en escasez Por eso decidí ir a preguntar ¿Dónde lo consiguió? Se supone que es... Lo compré en Colombia, lo compré en Colombia en va, ir, va bueno, Pero lo compré y te en mi casa hace, hace rato Ah, ya. ¿Antes de que. Se usa la gata como para la... blower bueno. Ah, por es... eso no, la consistencia no es como tan... No, pero es alcohol puro ¿Todo? No, está bueno, ¿Todo? es alcohol ah, puro Se le ha hecho mi trago y lo tomo te quedó borracho Sabemos que estamos en un riesgo Estamos en totalmente, porque este, tú vienes a trabajar tranquilamente, de repente ve a todo el mundo con estas cosas y todo esto se toma que asustado. Hay gente que le da por ir al baño ¿eh? enseguida, o va a lavarse las manos, al otro... O sea, alguien. inclusive recibimos gente que viene de afuera, que llegan de los viajes, igual llegan 100 Ahora pasamos al área de vuelos de salida del aeropuerto Nos encontramos con personal del Ministerio de Salud ¿Vamos a hacer ronda? ronda. Uy, a mí Realmente fue muy bonito encontrar personal del Ministerio de Salud Que pone su vida en riesgo por proteger la de otros Igual a todos los colaboradores de este lugar Oigan, y aquí en el aeropuerto nos acabamos de encontrar una cosita de estas de gel Bueno, yo voy a aprovechar también para agarrar un poquito de gel Ustedes saben, hay que tratar de estar lo más seguros posible Uy, ahí se un poquito Ahí vamos, está bien ¿Por qué andan con mascarillas? ¿Y qué están haciendo por acá, por Panamá? Están alarmados. Alarmados y prevenidos. ¿Y qué medidas de seguridad están tomando tú y tu familia? Lavarse las manos, usar antibacterial constantemente, evitar tocarse la cara. ¿Tú te vas de Panamá? Pues la verdad, un poco intranquila, pero eh, hay que tener en cuenta que hay, si tienes las eh, debidas medidas de seguridad... Correr menos riesgo. Gente ya vamos saliendo del aeropuerto Vamos a visitar otros puntos de la ciudad Como pueden ver hay gente que está un poco preocupada Hay gente que también está tranquila Entonces básicamente es mantener el orden y la calma Vamos de vuelta a las cumbres para hacer una parada en la estación del metro ¿Cómo está con el tema ¿Cómo lo está tomando usted? No, aquí lo que está, está tomando la mano como con ¿Sí? ¿A cada rato? A cada rato ¿Y no se siente muy inseguro? Que no, que sea la cantidad que pasa por aquí, que pasa por aquí Sí, bien, Bueno, gracias Ok, usted. Bueno. Yo acabo de llegar aquí a San Isidro y estoy conversando con algunas personas Y por eso quería preguntarle acá a mi amiga ¿Cómo te sientes tú con que ya anunciaron que llegó a Panamá? ¿Te sientes mal? Sí, ¿Estás sí, preocupada? no te sientes muy por eso ¿Has hecho algo para cuidarte sí, o cuidar sí. a tu familia? ¿Qué has hecho? Compramos alcohol, alcohol y jabón para la base de la mano ¿Tú tienes gel antibacterial o no? Sí Dónde lo conseguiste? Porque dicen que no hay en ningún lado. Antes, lo conseguimos antes de la hora. Gente, y quiero recordarles que la segunda parte de este video lo van a tener aquí abajo en la cajilla de información. Está el link para que vean la segunda parte de este video en el canal de Giza Carolina. dólar amigo. El grande cuatro. <risa> no, no no Aquí estamos en la parada del metro y este gel es alcolado no se consigue en ningún lado Este chiquitito cuesta un dólar, la verdad no hay en ningún lado, así que ni modo Yo me lo tengo que llevar porque es lo que se tiene ¿Por qué estás llevando el gel alcolado? no hay en ningún lado No hay en ningún lado fuiste a alguna tienda a buscarlo No, yo le que se acaba Anoche compré uno de estos, la mitad de esto en casi 2 dólares en un supermercado. Acá lo están vendiendo en un dólar cincuenta. Acá está el amigo también comprando. Amigo, ¿cuánto te vas a llevar? Ya había escuchado sobre la escasez de estos productos, pero jamás pensé encontrármelos en la parada del metro. Me pregunto quién será el proveedor de estos vendedores. Ahora veamos qué sucede en los supermercados y farmacias. Como pueden ver... Esto fue lo que conseguí en la parada del metro. Un pequeño gel alcolado por el valor de un Balboa. Yo creo que ustedes comenten si piensan que el precio de este gel alcolado, una onza, está bien para su valor. Por favor comenten aquí abajo. Y a probarlo porque obviamente la idea es poder mantenerse limpios y desinfectados en cada momento. Bueno. Wow. Tiene un valor bastante fuerte hasta... Hmm. Aunque al final ya no huele tanto como alcohol. Huele más que todo como un perfume de niño. Le pondría yo, no sé. No sé. Ya no se siente. No es broma, mira. Wow. Es como un olor, un perfume suave de niño, ¿verdad? Y hemos llegado a nuestra siguiente parada. Estamos en un centro comercial del área de las cumbres. Vamos a ir a algunos supermercados a ver si encontramos los productos que se están buscando hoy en día. Gente, como pueden ver de este lado, chequen. Hay muy pocos productos. Eh, Kleenex, obviamente, también se utiliza para cuidarse, para limpiarse las manos. Y todo esto, por lo menos aquí hay... Oh, wow. Este es el precio. No lo puedo creer. Esta cosita de toallitas, las acabo de agarrar de acá. Dios mío. ¿Vienen los geles? Sí. No, el alcohol, el alcohol, no pero solamente dos por cliente. Ajá. Dos por cliente. ¿What? Exacto. Ya llegó gente, los suplementos. Pero eso es solo alcohol. Dos por cliente, ¿sabes? Ah, no, Yo pensé que era gel alcoholado. ¿Es gel alcoholado o solo alcohol? Ya 100% confirmado, no hay gel, solamente hay alcohol Que son es, eh, los paquetes de alcohol que acabaron de llegar Fuera de eso no hay más y solamente dos por familia, gente Dos por familia, por favor, tenemos que entender la situación y hay que cuidarnos todos Saliendo del Super 99, ya pueden ver cómo eh, se está abasteciendo y desabasteciendo a la vez Ahora vamos rumbo a la farmacia para consultar si cuentan con algún tipo de mascarilla Disculpa, es hay mascarilla? No, no, no ¿Pero dónde puedo encontrar? No Creo que la farmacia de Fernando ahí de la Mara Imagínate Gracias Acabo de salir de la farmacia porque decidí ir a comprar una mascarilla No para llevármela, sino para ver si tenían, si había este producto aquí en la farmacia Y pues lamentablemente no hay mascarillas Se las han llevado todas Las personas que realmente la necesitan Cuando la busquen no la van a tener y esto sí es peligroso porque ya está científicamente demostrado que la mascarilla no necesariamente te ayuda a prevenir Sin embargo, sí te ayuda si tú tienes síntomas de resfriado Pero si no cuentas con estos síntomas, pues la verdad la mascarilla no cumple una función tan importante si la llevas. Antes de continuar voy a llamar en este momento a la doctora Mariana Vega, que es una buena amiga, para que nos hable un poco acerca de las medidas de seguridad que debemos tomar como ciudadanos para que el no se propague de manera muy rápida. Ahí estamos llamando a Mariana. Hola. Ahí está, hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, se bien, ¿y Todo muy bien Quería preguntarte a ti como doctora ¿Qué recomiendas como medidas de cuidado en este tema? El lavado de manos Para el lavado de manos puedes usar cualquier tipo de jabón Por unos 20 a 30 segundos También usar gel alcoholado Frecuentemente que eso también ayuda ¿Se podría Pero utilizar alcohol en, en lugar del gel alcoholado? Sí, el detalle con las mascarillas Se recomiendan para las personas que estén enfermas O personas que están en contacto contacto con los enfermos, por ejemplo ya un caso sospechoso Contacto con ellos o, eh, personal de salud Y estar cubriéndose la boca cuando estás tosiendo Y ahora quiero que presten muchísima atención Porque les voy a leer un mensaje que recibí De una persona de nacionalidad panameña Y que se encuentra en este momento en China Panamá no necesita estar al nivel de otro país Para decir que se puede defender Para muchos extranjeros somos el centro del mundo Y por ello somos atractivos Estamos lejos de los grandes terremotos y tsunamis que en otros lugares se presentan y así nos quejamos porque según muchas personas Panamá nunca está preparado Nuestro clima es perfecto para combatir el virus Nuestra gente mantiene un poco más la higiene que otros extranjeros en el mundo Y el aire que se respira en Panamá es un aire saludable Este fue un mensaje que me mandó una persona panameña que está en este momento en China En donde inició todo Solo nos pide que mantengamos la calma porque definitivamente vamos a salir bien librados de este tema del... Así que gente, espero que este video haya servido de alguna manera para tranquilizarlos como ciudadanos panameños. Para no perder la calma, para... Realmente confiar que las cosas van a mejorar Yo soy Katherine Boyce Espero que hayas disfrutado muchísimo este video En donde la verdad mi intención era ilustrarlos un poco Acerca de lo que se está viviendo aquí en mi país Con el tema del Y... Bueno, seguramente vamos a salir bien de todas estas Así que nada, si te gustó este video por favor suscríbete a este canal Dale un me gusta, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares Compártelo con alguien cercano porque estoy segura que lo necesitan Los dejo con un beso enorme y muchísimas bendiciones Recuerda que Gisa Carolina también subió la segunda parte de este video a su canal Y se los dejo aquí abajo en la cajilla de información En verdad... Ayúdenme a compartir este video y ayúdenme a calmar a la población.